Señoras, señores, los vamos a presentar a ellos, porque todos los viernes aquí tenemos un poquito de música y le damos la bienvenida, me paro, señor director, a Lorenzo Pa, que vamos. ya está aquí. Bienvenido, chicos. ¿Cómo estamos? Bien. Hola, chicos, Hola. bienvenidos. Hola, señorita, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, están? muy bien, muy bien. Gracias por no irse. Eso en primer lugar, ¿no? Después sí, básicamente. De ver toda esta primera media hora, dudamos muchísimo de que se quedaran y aún así están acá, así que les no, agradecemos. Sí. Muchísimas gracias a usted y después tenemos que ensayar. Claro, por pues no, no, no, no, gracias. Ya no, ah, me cae ¡No te cuento! ¿Cómo viste mi tono? ¿Doy más Patricia Sosa o más María Becerra? Después charlamos, no sé. Ah, lo está. No, muy bueno, muy bueno. ¿Cuál de las dos? No. Eh, Mercedes. Ay, ya. Mercedes Sosa de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa Tengo de Mercedes, mira, ¡Correcto! Mercedes oh. <risa> Tengo de Mercedes Sosa. Mercedes para, Sosa de no, Chico. A ver, ¿cómo es? Pero me dice Mercedes. Dale. Ah, pensé que estaba tocando. No, bueno, chicos. Pensé que estabas tocando. Dije qué buena onda este equipo, chicos. Pare. Lo voy a practicar en el corte y lo hago. Lo hago. Ay, qué suerte. No digo que.. No, eh, quiero. <risa> Chicos, no me dejan ser. No, sí, no, no me dejan ser. El arte incomprendido. Es, gracias. <risa> Escucha, qué lindo. Aunque en todo su año. <risa> de María Becerra a Mercedes sí, Me sí, gusta sí, que o sea, leí las letras sobre ¿no? los Sí, sí a, ay. Bueno, me las he <risa> De noche. <risa> eh, eh. No me dejan pasar una, sí. te das cuenta. Qué Escuchame, bravo. contame un poquito de la banda, hace ¿sí cuánto se formó. Eh, contame un poco eh, nosotros arrancamos en el 2019 uh -huh. Sacando un disco que se llamaba Transgénero eh, Bueno, empezó así Sin público, sin nada, era como para probar claro. eh, Le fue muy bien a ese, nos hizo crecer un montón Y hace poco, en agosto Sacamos el segundo Pogo Perreo Pasión Ya salimos a tocarlo por todos lados ¿Cómo se llama? Pogo Perreo Pasión Pogo Perreo Pasión uh, o sea, Podría estar en la tapa perfectamente la, la bajada ¿eh? de ese <ríe> programa <ríe> Escuchame, pensalo, ¿ya tienen la tapa? <ríe> y ya salió, sí pero la pucha. Pe pe una actualización. ¿Un remake? Tal cual, sí, podemos hacer. ¿Puede ser? Ok. ¿Cuál vamos a cantar? Vamos. Eh, yo te quiero con. Se llama esta. ¿Cómo me Yo querés? te quiero con. ¿Con qué? Bueno, uno construye Con eso la pausa, darle. Gracias, chicos. Vamos. Llamo mi a la cara. No desconfíes esta <ríe> vez. <ríe> Dicen que el perdón no cura nada Yo no lo quise entender Yo te quiero con mí, oh, oh. Vamos a hacerlo y con Dios Yo te quiero con mí, oh, oh. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Manos, te acuestas temprano como anteayer Y yo acá sentado esperando algo Que no veré, que no veré, no eh, Llame, llame, llame Canse de cuidarme Siento que va a ser muy tarde Siento que va a ser muy tarde, sí Además del miedo No te soy sincero y Tal vez me fui. Yo te quiero con mío Vamos a hacerlo con Yo te quiero con mío Vamos a hacerlo. Y si la puerta que ya no abre. Me hace cobarde y tal vez acierta Ya despierta, siento que arde Que llega tarde, que ya no intenta Y yo te quiero poco conmigo Vamos a hacerlo escondido Y yo te quiero poco conmigo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Solo en voz. ya no muero un te quiero pero en tu voz quizás quedos por ser sinceros detienen el miedo en el reloj baila como todo el mundo Su mente cosas raras falla. Como perdidito en un kayak. Relajado, admira la playa. Hey, allá en mí, cosas lindas que, que ni yo me vi. Si sí, ama tanto porque a mí. Si sí, ni yo mismo me elegí. No quiero despertar y que te vayas. Pero la mente pide lo que el cuerpo calla. Siento que puedo perderte, y ahí valorar el tenerte. Esta mente estúpida inerte, que no sabe disfrutar el presente. Te quiero conmigo, pero ¿cómo sigo? Le tengo miedo a lo que pienso y lo que escribo. La tinta dicta y yo la sigo. Soy mi esclavo y mi peor enemigo. Ni ver lo que causa A mi pasión le estoy perdiendo el placer Pausa, ya no quiero causa Ni ver lo que causa A mi pasión le estoy perdiendo Cansado de estar partido en uno Me duele el cora y me consumo Por eso te escribo tanto La mente me quiere solo Y yo lo sigo intentando Y yo lo sigo intentando Y yo lo sigo intentando Y yo lo sigo intentando